Canción del buen día para toda la familia. Hagamos de cuenta que nos estamos despertando. Te voy a despertar, pero con la condición que tus ojos y sonrisas se iluminen con mi voz. Madrugamos con el sol y en mi almohada me nació esta idea. de cantarnos día a día Buen día con doctrinas Buen día Señor Sol Hoy comienza un nuevo día Hoy te canto esta canción ¿Ya se despertaron? Más o menos Des Estoy en eso ¿Desayunaron? ¿Desayunaron? ¿Desayunaron? Todavía no eh, Seguimos cantando entonces te quiero despertar si tu sueño se acabó. Si en tus ojos se refleja una ventana de ilusión. Quisiera que bailes con el viento esta canción. Que comience un nuevo día, disfrutarlo con amor. Buen día de ¡No saludan los niños! Que la razón, de casa! De sentir juntos la vida. ¡Lito! Comienza un nuevo día Hoy te canto esta canción Que tengan todos un muy buen día, día.